Sobre, eh, no sé, el video no sé, eh, lo mandé esta mañana, no sé por qué no se va, como dice el video, de dos pasajeros casualmente, con el tema, incluso el fin de semana hice el comentario, el sábado específicamente, en el gobierno del sábado de la Z101, sobre la discriminación que sigue haciendo la línea aérea JetBlue. Yo he sido víctima, bueno, todo el que el, el que viaja en este país, de una forma u otra, ha sido víctima de esta línea aérea por la forma discriminatoria y, y también el mal servicio que ofrece. Yo recuerdo cuando llegó JetBlue a ofrecer los servicios aéreos a República Dominicana, eso fue una fiesta, yo mismo fui de los primeros pasajeros. Y una línea económica, aunque no con el confort que uno quizás quisiera, pero económica, con un trato afable, eh, un personal dispuesto pero ahora esta línea se ha convertido, sin lugar a duda, en una, una guagua de, de la voladora, guardando la distancia, porque la guagua voladora, por lo menos tú vas tomando fresco, ¿verdad? Y vas comiendo, y vas disfrutando, y vas escuchando música. JetBlue, señores, y es lamentable decirlo, el gobierno tiene eh, la, la, la IDAT, que es el Instituto de Aviación Dominicana, que es que tiene que ver con la regulación de las líneas aéreas eh, y de los aviones y todo lo que tiene que ver con el sistema de aviación de, del país, tiene que sentarse con, con, con estos ejecutivos de esta línea y poner las cosas claras. Si ellos no quieren viajar a la República Dominicana, si ellos no quieren tener como cliente a los pasajeros dominicanos, bueno, porque se retiren de la República Dominicana, porque ellos van forzados y están forzando a los clientes. Y un cliente que pague, no importa qué tarifa pague, económica, eh, eh, confort, lo que sea, está pagando por una tarifa y para recibir un servicio. Entonces, esta línea no puede ser coincidencia que cada vez, con mucha frecuencia, que el avión se dañó, que la computadora, y te dejan tres y cuatro horas sentado en un avión, muchas veces te apagan hasta el aire. Imagínate tú cuando tú viajas con niños, que es el caso de un señor que, el video no sé por qué no se me va, eh, que, que va a viajar con su niño menor de edad, de cinco años, el señor compra online los asientos y cuando llega ahí, exige sentarse donde va. Ah, pues la, el personal de JetBlue lo que tomó la decisión de bajarlo del avión. Pero por Dios. Vamos a escuchar a esta señora que también sucedió lo mismo. Ella está exigiendo. Pues entonces, el doctor Salvete, tú vas y ellos pueden hacer lo que quieran contigo y tú tienes que reírte y aguantar todo. Y si reclama, te apelan del avión. Debe haber una, una, eh, un régimen de consecuencias para esta línea. Eh, no entiendo el porqué las autoridades dominicanas, porque no es ahora, esto no es viejo, esto viene de, de, desde antes de la pandemia, esta crisis con esta línea aérea. La gente se queja, llama, los reporta y nada, nada. Un, un flaco servicio están dando eh, para las personas que viajamos. Yo a lo personal, yo tengo una línea aérea muy definida, que viajo con ella desde hace muchos años, pero me ha tocado viajar por JetBlue Blue porque a veces tengo alguna reunión, tengo que llegar, eh, eh, el vuelo no me coincide, la hora. Y me voy y, y fíjense que la otra línea es más costosa. y Pero yo lo pago con gusto. ¿Por qué? Porque es un servicio. Pero independientemente, independientemente usted está pagando por un servicio que tienen que dárselo. Por ejemplo. Si el vuelo es a las 3 de la tarde, usted tiene que estar haciendo yuca en el aeropuerto al mediodía, 3 horas antes. Si usted llega una hora antes, a usted no lo dejan abordar el avión, una hora antes. Más, sin embargo, esta línea se retrasa 2, 3 horas y usted tiene que aguantarlo. Usted tiene que aguantarlo. Pero si no, así no. Vamos a escuchar a la señora, señor director. Sí, bueno, sí. Eh. Sí, estoy. gracias a sabías? ¿Su nombre? Cedel Camora. Cedel, ok. Mucho gusto. Me llamo María. Uh -huh. Me acaban de llamar para asistir. A... ¿Qué es lo que está pasando? Mira, mi amor, si tú chequeas mi récord, las veces que he viajado con Jeblu, sí, las últimas tres veces que he viajado con JetBlue uh -huh. pasa lo mismo. Yo tengo un compromiso en Santo Domingo, 11, 15 de la mañana. Okay. Yo compré vuelo que llega a las 9 y 30 de la mañana. Pero siempre pasa lo mismo, las otras veces yo tranquila me quedo, pero yo compro un vuelo bastante caro, si tú lo puedes hacer porque tengo un compromiso, ¿verdad? Pero no dicen nada, uno si tú okay. llegas dos horas y quince minutos antes aquí, mm -hmm. tú te quedas porque tú no llegaste a las tres horas reglamentarias antes, como sí, la, yo me he quedado. Sí. So, entonces ellos vienen y no dicen nada, nos retrasamos allá, de aquí para allá. Todos los que estamos aquí en el avión saben que yo no, tra... no estoy mintiendo y tú que, sí, que trabajas para el JetBlue no tampoco sabes. dice No dicen nada. No dicen nada. ¿Y yo ¡Y para estoy desesperada. Far... Yo perdí el compromiso prácticamente con Santo Domingo, ¿Por qué JetBlue no dice? Ah, que están esperando información. ¿Información de quién? Pero que digan, mira, el avión está pasando esto. Uno se queda tranquilo, pero todo mundo. Tenemos que una hora montado No, no dicen nada. O sea, como yo respeto los derechos de JetBlue, JetBlue tiene que respetar los derechos míos. Yo también yo no estoy exigiendo nada que no sea, que no sea lo correcto entonces tampoco pueden venir a decirme a mí, por falta de ellos que a mí que me apegue el avión entonces dime okay. eh, permiso permiso buenos días ¿Cómo estás yo entiendo que es la vida damas y caballeros, en el momento no entiendo, es, es, vamos a remover no, un pasajero, no, por eso mira, si todos necesitan, este momento, nos vamos no, a bajar del avión no, y con eso todos nos necesitan no, sacar no, sus maletas. En no, la cabina no, superior, lo más rápido que no, hacemos es lo más rápido que podemos no, no, regresar no, para irnos a regresar a Santiago. Gracias. Oye, remover un pasajero, o ¿ese pasajero soy yo? ¿Ese pasajero soy yo? Oye, vamos a sacar todas las personas para removerme a mí. Oh, pero ven acá. ¿Ustedes están escuchando el abuso que está haciendo ella Blue? A removerme a mí porque estoy exigiendo mi derecho. No, así no. Así no. Así no. No no ha nada. No no ha nada. Esas son las reglas. Y, lamentablemente, hay que seguirlas, aunque no me gusten a mí, no le gusten a nadie, créanme, porque yo tuviera el mismo pique que ustedes, soy dominicana, soy de Santiago, yo ahora mismo quisiera tener patio, me viene una fría, pero estoy aquí. No. Pero yo, mente, yo no soy zapata, yo no tengo que ver Pero yo voy a ver de qué manera que a mí me van a bajar de este avión que me dijo que que yo exigió una explicación y yo de aquí no me voy a bajar porque JBLU no me va a bajar de aquí a mí. ¿A ver, no me va a bajar porque van a tener que darme una explicación a mí. Estaba reclamando, Pero, y ustedes se van a levantar entonces, ¿ustedes están de acuerdo con Blue Para que me bajen a mí, que estoy reclamando la derecha de todos. No, qué bien, felicidades. Sí porque van a bajarme a mí. Yo estoy grabando. No, no, no. No, no, no, no. Otro video ahí, señor director, eh, se lo acabo de, de enviar, sí porque es tan recurrente, frecuente, eh, pasa con tantos pasajeros, que por eso es que queremos nosotros como medio de comunicación llamar la atención a las autoridades para ver si una vez por todas se sientan con la gente de JetBlue. No es que a veces da pena porque, por ejemplo, esa sobrecargo que trabajan allí y esas cosas son empleados. Y, y, y, y, se, y se manejan bajo una directriz y una línea que le bajan sus superiores, pero así no podemos, miren ese señor eso es una pena, vamos a escuchar yo estoy haciendo este video señores aquí están todos ustedes yo le hablé mal a esa señora no, no, ¿Eh? no. le hablé mal no, no. yo pagué ese asiento porque venía con mi bebé vengo con mi bebé y me ponen en el 3C y en el 3B y me están desmontando del vuelo ahora, porque yo estoy exigiendo que porque si yo pago ese asiento, esos los asientos de ahí, a mí no me lo dan. La señora, no sé cómo se llama, yo quiero saber ahora cómo se llama, porque ellos quieren que yo me baje del avión. Yo me voy a bajar porque yo soy, un, yo soy. Ellos me van a bajar ahora. Ella no quiere, ella no quiere ni que yo le pida disculpa a ella. Oye, ella no quiere ni que yo le pida disculpa, pero yo soy un hombre. Eh, yo soy, yo soy un hombre educado y lo estoy llamando a ella para pedirle disculpas si la ofendí. Yo no le dije nada, que ahí están ellos. Simplemente estoy exigiendo mi derecho como ciudadano americano que soy. Pero así si es la vida, mira. Ando con un niño a las 4 de la mañana, estoy aquí en el aeropuerto desde la 1 de la mañana. Aquí yo no le hablé nunca mal a ella. Yo no le creo, pero no es mi decisión. Yo le creo. Yo no le hablé nunca mal a la señora. Yo nunca le hablé mal. ¿Por qué ella no viene a hablar conmigo? ¿Qué de la cara? Yo ando con un baby. ¿Y ahora quién me va a mí, a, a, al niño? Y, y el niño cansado. ¿Por qué el niño está cansado? Es un abuso lo que están cometiendo. Yo no he hablado mal a ella. Yo no le hablé mal a ella. No, no. ¿Por qué ella no viene? No, es mi decisión. Que el niño, bajando, no. decisión. No no, no. Pero yo tengo un, un, un otro avión aquí al lado parado. Yo puedo sacarlo en Nueva York ahora mismo. Si quiere abrir la ventana, ya lo puede ver desde ahí. No lo tengo a Está bien, pero yo ando con un baby. Yo lo entiendo, señor. Yo lo estoy buscando, ¿Y por qué ella no quiera entonces? ¿Yo tengo que bajarme? es la encargada del vuelo, señor. ¿no? Si fuera, decir, si veniera de mí, usted estuviera sentado. ¿Cómo se llama ella? ¿Le podemos grabar el nombre en, la, en, la, en el sistema? Pero tú lo tienes tenemos? porque tú la conoces a ella. No, yo no la conozco. En el no sistema no lo tenemos. Eh, esta situación, o sea, no es la primera vez. Esto sucedió ahora, en enero. Entonces no puede ser que una línea tenga tanto, como dicen los norteamericanos, complaint, o sea, quejas de sus usuarios, de sus clientes. Porque la línea viven de quién, de, de los clientes que viajan y pagan su vuelo. Entonces yo no, o sea, no me cabe que una empresa norteamericana esté atravesando esta situación. De verdad que le hacemos un llamado a los ejecutivos de Jeff Bluth para que evalúen qué es lo que está sucediendo. Porque, ok, con un cliente, dos clientes, bueno, ah, les di una vez, lo iban a, a bajar de un avión al comunicador exalcalde por exigir su derecho Entonces tú tienes que ir montarte, tú pagas tu dinero, tú te montas ahí co co como un mosú, como una vaca, como un buey, como un, ca como un caballo o como un burro o burra. ¿Y si tú pagaste un asiento? Tú, no, no, más tú, caro, tienes que, tú, tú tienes que. Tú pagas tú, tú paga tu vuelo, tú, tú, tú vas y te sientas ahí. Siéntase ahí y tú te sientas ahí no te puedes mover. Y para pararte al baño, voy al baño. Sí, vaya. Un servicio, como una O sea, así no. ¿Tus derechos dónde están? O sea, yo no entiendo. Eh, ahí es que yo. O sea, no entiendo cómo una línea norteamericana como JetBlue está cayendo en esta situación aquí en la República Dominicana con los pasajeros, principalmente dominicanos. ¿Qué tienen que hacer? Si no quieren viajar aquí, cancel. Claro, lo que tienen que miren, no. vamos retirando de República Dominicana. Yo, ellos no tienen que cancelar nada. Ellos, nosotros, los dominicanos que tomamos aviones es que tenemos que no comprar el ticket con ellos. Sí, pero espérate, Paola, porque lamentablemente, oye que eso claro. Lamentablemente, no, muy Paola muy dice la verdad. Si me maltratan, ¿por qué voy a viajar ahí? Lamentablemente, recuerden que el que viaja no es que es millonario. Jeff tiene tarifa por debajo de él. Entonces, la gente, hay muchos que se montan, tú no, como que se quedan callados. Yo, yo hubiese estado ahí y yo, y yo me paro y, y le digo, vamos parando todo el mundo y, y vaciar el avión. Eso Pero hay gente TLC. que porque compró una tarifa barata, se queda callado y Mira, aguanta. Es que americano... Casualmente, yo tengo un ticket que voy a viajar el mes que viene. ¿Cómo, señores? No vamos a señores. Mire cómo no se entera. No, yo voy para Tampa. ¿Para dónde? Para Tampa. Para Tampa. Eso es eh, eh, en Miami, en la Florida. Sí, sí en la Florida. de entrenamiento eh, Voy ¿Eh? para la casa de un pelotero de Grandes Ligas. Para los campos de entrenamiento. O sea, ¿es eh, pitch Sí, piche. Es eh, pitch me voy sí. del 24. Ese juego, ese juego de anoche digo Pero mira, muchachos, ¿Eh? por Dios. Ese juego, ese juego. Me voy ¿Eh? con mi familia, va mi hijo, al, oye, el me voy que, familiarmente. A, a, al que te invitó al play también le sale eh, su invitación. Te Entonces, imagino que y, esa invitación es open. Eso, eso tiene varios meses, por Dios. Eh. Lo que pasa es que me compré. Pero bueno, mira, llévate a Luis, que cronista. Claro. Yo te voy a hacer el programa de su casa. O sea, yo voy a estar vía sí, Sky o vía Zoom. Sky. Sky, desde no. allá, desde, desde su casa. Sí, sí. Su. Llévate a Luis, que es cronista. Mira, eh, con respecto. Sí, Dani Salazar, ay, Doyle, tía, de los el gran Liga de los Doyers. ¿quiere, no no no no. ¿Quiere más información? ¿Quiere más? De los Tigres. Del Dime, Paola, que tenemos que irnos a la mira, Paula. Mira, que te decía aquí un ejemplo. Yo tengo los tickets y. Y son casualmente de esa aerolínea, por lo mismo que tú dices, yo no lo compré, me, me lo compró mi familia, o sea, mi prima fue la que hizo un combo con unos 10 personas que vamos a viajar, y lo que te digo, por un tema de economía, como tú dices, pero muchas veces esa economía hacen que uno, pues, se incomode y es mejor pagar algo más e irse a algo más seguro, más confortable, que irse a uno pasar malos momentos, como estos momentos bueno, yo, que se Yo cuando puedo, viviendo. cuando puedo, ahora... Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, en el caso mío, yo he viajado con empresas, instituciones, eh, que tú vas a hacer algún trabajo y te mandan el ticket y te lo mandan por ahí, ya tú tienes que irte por ahí. Ahora yo mentalmente, mí? atención, mentalmente cuando voy por JetBlue, que es que me compran el ticket, eh, por ejemplo, yo he salido a hacer trabajo con mi socio Juan José Rodríguez, casualmente de serie, serie mundial y, y que tiene que ver con serie del Caribe, y Juan José es bastante económico y compra y vuelve la, la, la línea más, más económica. Ya yo voy a hacer un trabajo, ahora yo voy mentalmente con mi paciencia. Preparado. Ahora cuando soy yo que voy a viajar, que yo quiero llegar, que yo compro por una línea, que yo entiendo que me dé un mejor servicio. Entonces, eso, es, eso es, una, es opcional. Pero yo ya le hago llamado, y con esto cerramos el tema de JetBlue, a los ejecutivos de JetBlue, porque no es bueno que estén hablando de su empresa como estamos hablando ahora por un mal servicio. Fíjense que hay otra línea, Paula me preguntó por qué línea yo viajo, le dije, eh, eran clientes míos una vez, ahora no se anuncian, no se puede mencionar, y le dije, y le dije bueno, eh, da un servicio dentro de lo que cabe eh, mejor que JetBlue. Mira. Entonces, es bueno que los ejecutivos de JetBlue, que le voy a mandar este, este programa, revisen qué está sucediendo, si es el personal, si son los gerentes, si es el piloto, si es la goma del avión, si es el, que por lo menos evalúen que esas encuestas, esas encuestas que yo veo que no las manda, que deberían de comenzar a mandar las encuestas, que la chequen qué está pasando con Jeblu, Porque los dominicanos no merecemos una línea que nos maltrate como Jeblu.